Hola amigas y amigos del rincóngrafico.com y bienvenidos a este nuevo video tutorial. para el día de hoy les voy a explicar cómo crear un objeto 3D en Adobe Illustrator de manera rápida y sencilla tomamos una forma hecha con la herramienta de pluma cualquier trazado y en este caso voy a utilizar el efecto que está en este menú 3D Inmateriales y voy a utilizar el nuevo 3D de Adobe Illustrator. En este caso tengo abierta esta ventana que se llama 3D materiales, la, la que ven acá. Simplemente voy a seleccionar el objeto. Me voy a esta primera pestaña que dice Objeto y le voy a decir Girar. Al hacerlo me forma esta figura 3D Rápido, como les digo, súper rápido. En este caso, dependiendo cómo yo lo haya hecho, si es hacia la izquierda o hacia la derecha, el objeto que tenga como base, en este caso le voy a decir borde derecho. Y ahí me quedó de una vez esta botella en 3D. Luego me voy a, ir a materiales. En este caso no voy a mover nada. Si ustedes quieren pueden aplicar cualquier material que ya viene predefinido pero como les digo no los voy a utilizar, me voy a ir a iluminación y de acá puedo decirle qué tipo de difuminación quiero que tenga. La intensidad de la iluminación, la rotación de la iluminación, la altura, la intensidad de la luz ambiental y voy a activar la sombra. Y le voy a decir que me la ponga debajo del objeto. Y luego me voy a ir acá a esta pestaña. Le voy a decir que me renderice con trazado de, de rayos. La voy a dejar en calidad baja. Y trazado de rayos significa que lo voy a hacer por medio del método Ray Tracing de NVIDIA. Le voy a decir renderizar.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 Si quieres deja un comentario en la caja de abajo, por favor hazlo, tus ideas y opiniones son muy importantes para nutrir este canal.